Hay un grupo de jóvenes con poderes extraordinarios. Julieta, cuando quiere llama la atención, pero cuando no, desaparece. Os de Neo, para cuidar a todos los superhéroes de 18 a 25 años.